A la hora de emprender la escritura académica es fundamental que el escritor novel no se vea solo. Para ello, es fundamental disponer de ciertas figuras que lo acompañen a lo largo de todo el proceso. La primera, probablemente la fundamental, es la figura del tutor, que ha de ayudarle eh, en todo este camino. En tareas tan diversas como la elección del tema, pues él conoce mejor que nadie cuál es el estado de una cuestión, por ejemplo, a la hora de seleccionar la bibliografía más apropiada, de aconsejar cuál es el mejor enfoque para abordar un determinado tema, etc. Y es también fundamental que este tutor, además de enseñarle los conocimientos teóricos propios de su disciplina, le enseñe técnicas de escritura que ayuden al escritor novel a incorporarse a la mayor brevedad a la comunidad científica. En segundo lugar, resulta lo más aconsejable que el escritor Nobel se integre también en un equipo de investigación. Es decir, en un grupo de personas que trabajan dentro del mundo académico de manera coordinada y cohesionada en el estudio de un determinado campo. Con su integración en un equipo de investigación, el escritor Nobel verá perfectamente acotado su objeto de estudio y puesto en relación con el de las otras personas que trabajan a su lado. Además, dispondrá de un enfoque concreto, de una bibliografía más o menos conocida y de una metodología precisa a la hora de abordar su trabajo. Estas personas le ayudarán sin ninguna duda a emprender eh, su camino con un objetivo muchísimo más claro que seguramente le ayudará a llegar a buen puerto. A partir de este momento, con el dominio de estas técnicas de planificación y con la compañía de estas personas experimentadas, es decir, del tutor y de un equipo de investigación, el escritor Nobel puede ponerse en camino con criterio y para ello puede emprender ya aquellas tareas consistentes en leer para escribir, que son fundamentalmente dos una tarea de documentación, de búsqueda bibliográfica para ponerse al mismo nivel que el estado de la cuestión y unos trabajos de investigación consistentes en, la, en el descubrimiento, en la recuperación de materiales nuevos que le permitan dar un paso más en la investigación. Esto es lo que veremos en los dos módulos siguientes.